Toquicha, muy segura de lo que ella es. Sus controvertidas letras, sus llamativos vestuarios de la señorita Toquicha y su atípico estilo que han llevado a esta joven de 25 años a ser criticada y amada en partes iguales. Pero ella no se enfoca en lo negativo, según ella, sino al contrario, no le afectan porque tiene un propósito y lo está cumpliendo. No me afecta en las críticas porque yo como persona no le pongo caso a las críticas malas. Más bien me curo con eso. Me divierto porque es que en la vida siempre va a haber un sí y un no. Crítica buena o mala le suma la carrera de todo el mundo. Además, yo sé lo que yo soy y no tengo esa sensibilidad con lo que diga el otro. Realmente no me parece muy importante, expresó Toquicha, Altagracia Peralta a nombre de pila de la cantante. Más allá de todo lo que vuelve a ser artista y lo que ha proyectado para las cámaras, Toquicha confiesa que es una persona tranquila a la que le gusta mucho la comida y su círculo de amigos es bastante cerrado. En ese sentido reveló al distin diario que tiene una pareja pero no le gusta mostrar mucho de su vida privada en sus redes sociales porque le gusta guardar su intimidad. Bueno, que le gusta que Guardar dicen. su intimidad. No, pues si ella la guarda, yo me imagino si la tuviera suerte entonces. <risa> si ella la guarda, si, ella, ella si, si la intimidad de ella la guarda a ese nivel, yo me imagino no, no. si ella fuera suerte. Yo, yo la, respeto mucho, la, la yo respeto mucho a la persona como pero ella como tiene mucho garabato, mucha... Como dice ella, estilazo. Sí. Mi flow se llama estilazo, dice ella. Bueno, so, sí, ese pone no. todo eso person y todo ese disparate de que me, ese es mi estilazo, mi flow se llama estilazo. Sí, pero a mí no me llama la atención. Sí. <risa> Toquicha, que ahora está en una nueva faceta de... Está más loca, no es. Está más loca <risa> ahora. <risa> besando a las mujeres. Un, un Va a salir el video hoy de... Ah. de no mujer, sí, ah. y... y pero va a, salir, va a salir el video esta noche de, de toquilla con J Balvin ahorita. Así que vamos a ver cómo va a salir sí, el este Yo video. creo que ella ya está, ya está aprovechando su momento también No, por pero, pero que estos muchachos sí. debieran, a estos artistas, si ellos quieren así grabar, hacer algo de ellos. Realmente. Sí, que le ayuden en realidad a hacer algo de ellos y colarle, darle para el segundo. No los segundos de Chucky y de Leuá. Si no. <risa> lo segundo, porque Rochi le da medio segundo, eh. Medio segundo. Y ya de confit ya eso. Ya de un fit. Opa, opa, opa, opa, ya sale te chucky ya. <risa> Está bien. Ah, soy güey. Backy. Opa, soy meme. Yo digo, opa, opa y sale ya. Ven, dale, eh, verdad. Eh, eh, eh. eh. Dale, dale, a yo enfoca yo. Enfoca a mí y después lo enfoca a él, ¿okay, flaco? No, yo tengo que decir, rompe, rompe. Eh, una sola, es eh. Con la movible, con la movible. On, aquí, aquí vamos a hacer historia en eh, la, la mano suya, amable. Dejé tranquilo, vamos a hacer un meme ahora que... rompe rompechuki! Ah, ah, rompe no, no, eh, dale, dale. ¡Rompechuki, rompe, <risa> <Ya. risa> <risa> es, es rompe, chuki, rompe Chuki opa opa! Ya, ya, ya, salte. ¡Huba bombón, hubo bombón! Ya. <risa> ya. Es el chingo. rompe Chuki rompe ¡Opa, opa! Ya, ya, salte. ¡Huba bombón! Ya. Señores, no. Lo que yo digo es... Lo que yo digo es, J Z quiere grabar con, con ella con toquilla. Tiene un negocio. Ah, está bien. J Z saca una canción de las internacionales de él y la escuela ahí para sí. que ella se dé más internacional. No venía a hacer machuqueo de, de, de los de aquí. Mm. ¿Tiene lo que digo? Es así. Realmente. O sea, que para que se aproveche O sea que ellos debieron llevársela para. Sí, no, no llevársela, no, hacer. No, y el barrio un tema de lo que él pega internacional y ah, meterla ella. Exactamente. Bueno, y ya. Bueno, lo que hizo el alfa ahora con Farruco, que, fa, que con la canción Curazao, ¿verdad? Que la canción de del Alfa y todo, pero le dio un ching le dio claro. un chin de espacio a Farruco. Sí. Y mira que Farruco es, ¿verdad? No una vaina. Claro. Pero ya está, ahí tú entiendes, estaba. Pegado de ellos, ya ese mercado internacional, ya ellos no miran para acá, para atrás. Ya ellos para allá. Si van a invertir, invierten <risa> a esos países. Centroamérica, porque que se hasta en Ecuador que usted se pegue, ya usted. Pero con todo y todo, con todo y eso, a Toquilla no le importa la crítica mala. No, ya. Mala. no, da no. Ya? no me dan cuenta, no cuenta, no le importa. Mira, le importa? Ella, dice, Mira ella, no ella vive como la canción de ella con Rosalía, Linda y Ruling. Linda y Ruling, ya no le importa nada. Vamos a poner carrandal <laughs> dice. No, para un callejón, que ya dice. Señora.